Hola, qué tal queridos amigos. Iniciamos este día. Hoy la iglesia celebra la conmemoración de todos los fieles difuntos. Unida a la fiesta de ayer, la fiesta de todos los santos, hoy miércoles nos unimos como iglesia para orar por todos los hermanos que han partido de la eternidad. O sea, este es el momento, este es el día para encomendar a todos nuestros seres queridos, familiares, amigos, bienhechores que han partido de la eternidad. Los invito para que en un momento... Cada uno le dé gracias a Dios por ese ser querido, lo encomiende a Dios. Cada uno en un momentico le damos gracias a Dios, encomendamos a esos buenos amigos, a esos seres queridos que se nos han adelantado en el reino de los cielos. Que el Señor tenga piedad de todos nosotros, que el Señor reciba en el reino celestial a estos amigos y bienhechores difuntos. Amén. Hoy, queridos hermanos, nos encontramos con varios textos de la palabra. Vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 27. Capítulo 11, versículos 17 al 27. Cuando Jesús llegó a Betania, se encontró con que Lázaro estaba sepultado de hacia cuatro días. Betania distaba de Jerusalén solo unos tres kilómetros. Muchos judíos habían ido a darle el pésame a Marta a María por la muerte de su hermano. Al enterarse que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en casa. Marta le dijo a Jesús, Señor,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 Es una realidad que tenemos al alcance de la mano, no es muy lejos. Y muchos hemos vivido esta experiencia en un ser querido, en un amigo. Nos ha causado dolor, pero nos conforta la fe, la fe en nuestro Señor Jesucristo, que como dice hoy la palabra, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, Y todo el que vive cree en mí, no morirá para siempre. Este acto de fe es el que nos alienta, mis queridos hermanos cristianos. Creemos en la vida eterna, con la muerte no termina todo, solo damos un paso para la vida eterna al encuentro del Señor. Sea este un día para darle gracias a Dios por todos esos hermanos, amigos, familiares y sea este un día también para orar por ellos, para unirnos como iglesia por esos hermanos que purgan, que van en el camino de la perfección a la presencia de Dios. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perfecta. Que el Señor Todopoderoso reciba a nuestros hermanos en el cielo, en su santa presencia. Que el Señor nos dé la gracia de prepararnos para vivir este encuentro con la hermana muerte en la fe, como hombres y mujeres de fe. El Señor se apega de todos nosotros. Feliz día para todos, queridos hermanos.